Bien, eh, vamos a resolver este ejercicio en el que nos dan una recta horizontal R y un punto P y nos piden que definamos el plano eh, que están formando estos dos elementos. Eh, para ello el método normal es eh, elegir un punto dentro de la recta R, hacer pasar por ese punto y por P otra recta y entre la recta R y esa nueva recta ya tendré formado el plano. ¿vale? Eh, voy a elegir un punto dentro de la recta R eh, lo que pasa que lo voy a elegir eh, un poco buscándome eh, una solución un poco más, más fácil o más rápido ¿vale? porque me interesa igual poder trazar que esa, recta, esa nueva recta sea una recta horizontal ¿vale? eh, pero ya digo que realmente puedo elegir cualquier punto de R y... y y trazar cualquier recta ¿vale? que, que pase por ese punto y por B, pero voy a elegirlo de esta manera, vamos a trazar lo que sería la proyección horizontal de esa recta, le voy a llamar por ejemplo es la recta S, ya tengo aquí la recta S, S1 sub y en este punto aquí ya tengo la proyección horizontal de un punto que a la vez estará en S y en R con lo cual si este es A1 proyección de, de este punto aquí en esta vertical ha de estar A2 en R2 así que lo que voy a hacer es subir ese punto mediante una vertical y hallar A2, ahora ya tengo las dos proyecciones de ese punto, a1 y a2. Bien, eh, la recta S la ha he hecho pasar por p1 y a1, la recta S1, la proyección horizontal de esa recta, pues entonces la proyección vertical de esa, de esa recta S2 deberá pasar por p2 y por A sub 2, vale, esta línea de aquí correspondería a la proyección vertical de la recta S sub 2, vale, ahí la tengo, bien, eh, ¿qué necesito en realidad? Bueno pues ahora resulta que ya tengo dos rectas R y S que se cortan en el punto A que pasan por el punto P así que forman plano y en ese plano está P, lo que tengo que hallar es las trazas de esta recta, porque el plano que las contiene tendrá también, sus trazas pasarán por las trazas de esta recta. Voy a empezar por la traza horizontal de S, la traza horizontal de S la voy a hallar donde S sub 2 toca la línea de tierra donde la línea pierde toda su cota, esta sería, en este caso aquí abajo ya tengo la traza horizontal de la recta S, vamos a ponerle también su nombre para no equivocarnos la vamos a llamar HS Bien. tengo la traza horizontal de S del, eh, así que el plano solución deberá obligatoriamente pasar por aquí, Bien. vamos a hallar la traza vertical eh, de la recta R y esto lo voy a hallar donde R1 toca la línea de tierra, es decir, donde la línea pierde todo su alejamiento, para eso lo que necesito es prolongar la recta R la voy a prolongar de esta manera, quizás es la manera más sencilla. También, para poder verla aquí, la voy a prolongar un poquito más. Ahí, bien. Y donde pierde todo el alejamiento, eh, es, es, quiere decir que la recta está tocando al plano vertical. Así que esta será la traza vertical de la recta R. Vamos a ponerle también el nombre. recta R. Bien, ya tengo dos trazas de la recta R y de la recta S. ¿vale? Eh, estas rectas son un poco especiales, con cualquier otra recta necesitaría hallar más trazas, ¿vale? tres al menos, pero con estas rectas no, ¿por qué? porque fijaros que R es una recta horizontal, una recta horizontal de plano tiene una particularidad que es que su proyección horizontal es paralela a la traza horizontal del plano, quiere decir que la traza horizontal del plano que busco va a ser paralela a R1 y además ahora sé que va a pasar por este punto aquí, por la traza horizontal de S, así que lo que vamos a hacer es por el, el por la, eh, vamos a hacerlo, Vamos a alinear con R 1, un poquito más. Vamos a alinearlo y vamos a trazar una paralela R1 por la traza horizontal de eh, por la traza horizontal de S, por H sub S. Entonces, esta línea que estoy dibujando aquí será la traza horizontal del plano que busco de la misma manera la recta S cuyo, cuya proyección horizontal S1 es 1 es a la línea de tierra es una recta frontal, la he elegido por esto para, porque me va a ser más sencillo ¿vale? pero repito, podía haber elegido cualquier otra recta ¿eh? si es una recta frontal del plano S2 y la traza vertical de ese plano van a ser paralelas. ¿vale? Así que llevo el cartabón, lo alineo con ese 2, un poquito más, un poquito más todavía, ahí, y ahora por V sub R, por la traza vertical de R, trazo una paralela, trazo una paralela a S2, fijaros que en realidad incluso no tenía que haberlo, no, no necesitaba alinearlo ¿por qué? porque si ha de pasar por VR y las dos trazas han de cortar en la línea de tierra, eh, obligatoriamente me ha de salir paralelo ¿Vale? bueno pues ahora vamos a dibujarla y esta línea de aquí es precisamente la traza vertical del plano y esta es la traza horizontal del plano Vale. Bien, espero poderos haber ayudado. Cualquier duda me, me comentáis. Gracias.